Valorando el conocimiento y las tecnologías desarrolladas por los propios grupos de investigación, pasó de tener ingresos de 600.000 a más de 3 millones de pesos por los servicios y convenios de transferencia universitaria. Tanto el contexto social y político de los últimos años como el trabajo interno de nuestra casa de estudios lograron que la cantidad de estudiantes crezca significativamente. Desde el 2003 a la fecha aumentó el doble al igual que la cantidad de ingresantes por año. Nuestra universidad, ubicada en el corazón del conurbano, tiene casi el 80% de estudiantes de primera generación de universitarios, al igual que todas las universidades construidas durante estos últimos años. La oferta académica creció sistemáticamente más del 200%, otorgándole a los estudiantes más oportunidades y espacios de aprendizaje para su educación superior.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 En posgrado, la universidad también muestra su crecimiento exponencial. Pasó de tener 2 a 24 carreras y de 91 a 3.000 estudiantes. La extensión Universitaria evoluciona de manera cuantitativa y cualitativa, creando en estos años 216 cursos, 5 programas y 53 proyectos, con más de 500 participantes, entre estudiantes, docentes y graduados. Una parte fundamental de estos logros es el aumento de las ayudas económicas para que los distintos sectores socioculturales puedan acceder a una educación gratuita, multiplicando casi por 10 las becas, en un esfuerzo conjunto entre políticas universitarias y políticas nacionales. Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas.